¿Tú sabes qué conmemoramos hoy? <risa> no. Es si la Guerra de abril, okay. la batalla de la de abril. La revolución de cuando llega Juan Bosch y, y eso que a mí se me olvida, se me me olvida. No lo, no lo. ¿No sé. sabe. Okay. No sé no. ¿Qué sé ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué fecha histórica se conmemora hoy? Juan. Bueno. Adiós. ¿Dónde no se celebra la revolución de la guerra de Tiaoki? Bueno. Sí. La restauración. Sí. La restauración del 24 de abril. Claro. 24. La batalla del 24. Ah, ¿eh? 24 de abril. y ¿Ah? mentiste, no me la sé. La guerra de abril de, de, de, de y Abril No sabes. La revolución de 24 de abril. No sé, no. La guerra de abril. La revolución de 24 de abril de 1965. <risa> <risa> no sabes. <risa> Nos pelamos, eh. ahí <risa> Nos pelamos en esa. <risa> no sabes vamos después qué nos Sí. hoy no sé tú sabes qué conmemoramos hoy no es la guerra de abril en la calle del 25 de abril la revolución de que cuando llega juan bosch y, y eso que a mí se me olvida se me se me olvida no lo no lo sé. no sabe no sé no, sé, ¿no? Qué, yo. ¿Eh? ¿Que, que ¿Qué fecha histórica se conmemora hoy? Bueno. Adiós. ¿Dónde no, eh, ¿no se celebra la revolución de la guerra de, de aquí? Bueno. Ah, no. sí. la restauración. Sí. La restauración del 24 de abril. 24. La de 24. ¿Ah? 24 de abril Sin mentirte, no me la sé La guerra no, de 65 de abril No sabes La revolución del 24 de abril No sé, no La guerra de abril La revolución del 24 de abril de 1965 <risa> No No sabes nos pelamos ahí. <risa> Nos pelamos en esa. <risa> ¿No sabes? Vamos después. Sí. Hoy.